Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hoy por fin he conseguido batir al coyote diamante en la reserva de Layton Lake Y sin más preámbulo, comenzamos Estoy tumbado en el suelo, vemos un coyote diamante Un legendario, el primer legendario que veo en varios años de juego Cogemos el arco, apunto con el telémetro Y disparamos, abatido vamos a, a recoger, nos levantamos y vamos, tengo que decir que es el primer legendario que abato, espero que que sea lo que yo pienso, sí, diamante, diamante, mi primer coyote diamante, madre mía, qué animal más bonito, más que nada porque es un diamante y la verdad es que me hace mucha mucha ilusión por ser el primero, había cazado varios míticos ahí vemos otro y disparamos abatido, la verdad que, que el arco a esta distancia es un arma fenomenal un nivel 6 y vamos a ver esto. la verdad que hace mucha ilusión cazar tu primer coyote coyote diamante nunca había cazado ninguno Sí varios míticos pero nunca un diamante la verdad es que estoy muy contento